En las ópticas, no sé si en todas, pero creo que en muchas de ellas sí, te, eh, te limpian gratis tus lentes, entonces entramos y te dicen, te lo ofrecen, bueno, está bien traer lentes limpios. a eh, comprar unos, un armazón para los lentes eh, y bueno mmm, con pongo al digamos llegamos en la parte de abajo esta tienda está cerca de bueno es algo Ella ya he aquí comprado varios eh, en la parte de abajo están los, pre, los lentes como más caros y arriba en la planta alta hay lentes más económicos de 5.000, 7.000, 8.000 yenes. Entonces la recomendación es de que suban y ya acá arriba eh, encontré unos, un, un armazón padre y te incluye eh, unos, lent, un, sí, unos lentes, unos cristales eh, como los básicos sin costo adicional, si quieres como ya los más pro hay diferentes paquetes y, y te cuestan ya 3.600 yenes, ya empieza a subir. Yo pedí los básicos y me hicieron el examen de la vista, no es con letras, es como con círculos que no están completos y el, lo que les falta va cambiando de posición, entonces no, no es con las letras, sino tienes que ir diciendo dónde se ubica la apertura. El, el método japonés, eh, y ya después este me dijo que había diferentes costos de los lentes, le dije que quería los, los que venían incluidos, y esta tax free, esta tienda, eh, los lentes costaron 8 mil yenes, eh, ahí se los vamos a enseñar para que los vean, están padres, eh, y bueno en una hora, no menos de una hora, en 30 minutos los tienen listos. Entonces vamos a regresar, 6.55. Ah, otra cosa, en las ópticas, no sé si en todas, pero creo que en muchas de ellas sí, te, eh, te limpian gratis tus lentes. Entonces entramos y te, y te dicen, te lo ofrecen. Entonces está bien traer lentes limpios. Justo, estamos en. Sí, se los checan ahí le dan a escoger un estuche e incluye su estuche y acá están ajustándolos con calor con calor están ajustándolos para que le queden perfectos checan que estén perfectos no queremos que queden chuecos y ahí va prueba final se los dejaron perfectos ajustados exactamente a su medida su estuche su pañuelito su nota de que recibí y que tiene un año de garantía seguito de calidad vámole ahí está firmele de que estoy conforme y aquí de que es mi garantía a partir de hoy no, se equivocó, ahí no va, ahí va la pecha, ahora sí, de este lado, ok, que ahí ya no va, ahí, muy bien, perfecto, bolsita, notita, reverencia Gracias sí. Vámonos. Vámonos. hay más. Siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí. Se está despidiendo. Nos van a escoltar. Nos van a escoltar. Nos van a escoltar. Nos escoltaron. Y ya se fue.